digamos a, la, a Alcer concretamente lo que se dedica es a, la, a hacer mejor o, o que un paciente renal se lleve mejor vida y hacer más fácil la vida a los pacientes renales eh, nosotros nos hemos nosotros pertenecemos a Cosenfe de hecho eh, Alce Las Palmas fue uno de los fundadores de Cosenfe Las Palmas eh, pues para unificar para hacer eh, unión entre todas las asociaciones de pacientes eh, de, de, de las islas en general y del país en, en general ¿no? porque COSEFE está implantado a nivel nacional es una entidad que pertenece al CERMI y entonces lo que, lo que buscamos es la unión para poder luchar por nuestros derechos y, y conseguir más cosas eh, en, el, en el colectivo nuestro de Alcer Las Palmas tenemos muchísimas preocupaciones una de las cosas por las que luchamos como asociación Alcer y como miembros de COSENFE, hacer ver, hacer visible la discapacidad orgánica, porque cuando se habla de discapacidad, normalmente lo que se ve es la discapacidad física, el señor que va en silla de ruedas o con muletas, o que tiene un problema eh, de discapacidad intelectual, y nuestra discapacidad es una discapacidad que no se ve normalmente porque es orgánica, son órganos los que tenemos afectados y aparentemente tenemos un buen estado físico es lo que se ve, pero eh, contrariamente a lo que se ve, pues solemos tener muchas e incluso muchas más complicaciones que cualquier eh, discapacitado que vaya en silla sí de ruedas o, con, o con, como expliqué antes, en muletas y demás. Tenemos que conseguir que la discapacidad orgánica sea tan visible como la física y para eso esto estamos luchando, estamos intentando introducirla dentro de, todo, de todas las estrategias de salud de todo el país y esperamos que esta, esta, esta batalla eh, la podamos conseguir al final y seamos pues eso, visibles como cualquier otra discapacidad. Somos... ...y casi la última incorporación que, que estamos en Cosenfe... ...y luchamos por eso, porque la discapacidad orgánica... ...pues se vea, tenemos como dice él, tenemos buena... ...buen aspecto y demás, pero la procesión como se dice va por dentro... Y lo que quería decir de Gran Canaria accesible este año... Que, ...que de aquí para atrás, como sabes se ha hecho... ...en un sitio, en un sitio limitado, como era la Feria del Atlántico... Pues la, lo, que ha, lo que ha hecho el Cabildo este año nos parece, particularmente me parece, eh, que es una mejor opción de, de, de poder llevar eh, Gran Canaria accesible a los diferentes municipios y, de la isla y que se vaya, se vaya conociendo lo que, lo que es la discapacidad y se vaya integrando. Eso es lo que, lo que valoro positivamente este año de, de lo que ha hecho el Cabildo Gran Canaria accesible.